Bueno, la totalidad, tenemos un faltante ahora mismo de 2.700.000 pesos. ¿Pudieron depositar el documento antes de Sí, depositamos la tarde de hoy a la magistrada Sandra Sierra Difo. Ahora debemos de esperar que el Ministerio Público cumpla con el plazo correspondiente para que nos dé respuesta con relación a eso. Que en principio se acusaba el ayuntamiento no de 2.700.000 pesos, sino de que faltaban 33 millones de pesos, algo equívoco.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 los pasos como deben ser para que así se haga justicia como debe ser.